Ella es Hipomea, dulce y sabrosa. Hipomea es una batata producida en San Pedro por pequeños productores que buscaron recuperar el placer de comer un producto dulce y sabroso y quieren llegar con menos intermediarios al consumidor. Ella es Hipomea. Viene solo en dos variedades. Para llegar a tu mesa, eligieron dos variedades que se caracterizan por su sabor: buregar y morada inta. La buregar. ...es de pulpa naranja... ...y una de las más buscadas por los mercados internacionales... ...algunos la llaman batata zanahoria... ...la morada inta lleva ese color en su piel y en su corazón... ...a pesar de que no es nueva... ...cuando se hacen degustaciones, sigue ocupando el primer lugar... ...ella es Hipomea, sin agroquímicos... ...cuando la compres, vas a encontrar un producto que no te dará sorpresas... ...es rica y cumple con las características de la variedad... ...fue cultivada sin agroquímicos... ...y en un proceso que busca mejorarse cada año... ...la hacen productores conocidos... ...y en un proceso de trabajo junto al INTA... ...ella es Hipomea, lista para comer... ...con un mínimo lavado, podés cocinarla con cáscara... ...ya sea para consumirla, o para que no pierda sus propiedades... ...ella es Hipomea, pura salud... ...además de todo, cuando la consumís, te beneficias... Tiene fibras y antioxidantes... Mejor si la comes con cáscara. Es una alternativa 100% recomendable. Ella es Hipomea. Nunca tu experiencia va a volver a ser la misma cuando comas batata. Aprende más de Hipomea en Facebook. BatataHipomea. Hipomea.